Compitruenos, compitruenas, hoy es el día definitivo, el último gimnasio de la serie Ahora más que nunca hermanos, necesito vuestros likes, vuestro apoyo, pase lo que pase Tanto para bien como para mal, apoyad este vídeo como si no hubiera mañana porque es el reto máximo antes de la liga Pokémon Giovanni, vamos para allá Me pongo los cascos hermanos y vamos a comenzar Ayer hicimos juntos, juntitos, el gimnasio, perdón, el, el, el equipo, preparamos el equipo conjuntamente Y quedó algo tal que así, tenéis a Fimo, Theodor, Light, Bruno, Jeray y Lautaro Y al final gasté las setas, las últimas setas, para enseñarle a Jeray amortiguador y a Bruno le enseñé púas Porque, bueno, no estaba mal, tampoco necesitábamos tanto ataque tipo fuego, así que yo que sé hermanos, yo que sé 3, 2, 1 chicos, entramos al gimnasio sin más dilación, no quiero perder tiempo, vamos allá ¡Qué tensión! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Es una guarida del Team Rocket! ¡Oh, mamá! Vamos a hablar con aquí con el... el almen ¡Hola! ¡Hola, aspirante al título! Ahora que has llegado hasta aquí no puedes rendirte. Estás en el último gimnasio y base personal de Giovanni. ¡Ten cuidado! Pues no tendrá piedad con sus Pokémon de fuego. ¡Ok! ¡Compañeros! ¡Uh! Hay varios líderes. Varios súbditos, ¿eh? Vamos a... a empezar con Fimo. Con Fimo a muerte, que es nuestro starter. Yo creo que es el que mejor... Está de cara al gimnasio realmente, es nuestro starter el más fuerte, el más poderoso Vamos allá 3, 2, 1, let's go ¡Hola, señor! Tus Pokémon se rodearán a base de... ¿Perdón? ¡Perdón! ¿Qué hablas? ¡Family Friendly! ¡Family Friendly! Dos Pokémon Noctel Dure, vale, vale, vale, loco, loco, loco Noctel Dure, nivel 55 Ojo porque estamos por encima de nivel, ¿vale? Por encima de nivel está muy bien Un surfito muy fresquito Vamos allá, dime que lo matas de un golpe, por favor, Fimo. Lo tienes que matar. Si no lo matas, yo me rayo. ¡Oh! ¡Un PS! ¡Un PS Danza Pluma! No me importa porque te voy a hacer otro surf. Y noctel dure. Hasta luego, hermano. Vale, ¿qué más tienes? Cuidado que nos ha hecho Danza Pluma. Y ahora el tipo lucha es importante. O más cargo. Vale. O más cargo será Rocafuego, imagino. Este es un fósil. ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Qué chulo! ¡Brutal! Yo creo que lo mato de un surf. Si no, mato a este de un surf que es por 4 y yo ya me rayo, pero ya niveles increíbles. Mátalo. Vale, vale, hermanos. Primer combate solucionado bastante fácil. Uh, increíble. Vaya latigazo. <risas> para el latigazo, el que te voy a dar con. Digo, ¿qué? Ay. vamos para allá. Segundo. Madre, madre, madre. Pero cuántos súbditos hay, hermanos. Pero cuántos hay. Me estás mosqueando. Cuidado. Cuidado a ver si me voy a mosquear yo y te voy a dar tras tras por detrás, hermano. Otros dos Pokémon que son Max Lotion. ¡Ay! ¡Ay, hermanos! Aquí empiezan los problemas. Vale, voy a probar <coughs> con Surf. Pero cuidado este Max ¿vale? Porque ahora no tenemos nada de tipo volador. <coughs> me muero. <coughs> ¡Oh my god! ¡Buah! ¡Oh, ¡Lo mata de un golpe! Me estaba muriendo, hermanos Madre mía, se me ha debido ir un trozo de galleta Me tomo unas una galletitas eh, por otro lado, hermanos Vale, ahí está Incinedum, oh yeah Incinedum ya lo hemos visto, no cambiamos de Pokémon Porque de un demolición Deberíamos vencer a este Incinedum Pim, pam, fuera Vamos para allá, dime que lo matas Ahí está, perfecto Incinedum para su casa, vale, vale, vamos muy bien Vamos muy, pero que muy bien, eh Me estoy asustando me estoy asustando de lo bien que vamos, hermanos. Vale, pues... Siguiente súbito. Hay cinco, parece. Te arrepentirás de haber venido y creo que no podemos esquivar ninguno. Lo cual... Shit, nigga. Vale, un Pokémon. Un solo Pokémon. Lapcoal. Oh... Lapcoal, tipo agua, fuego... ¿Creéis que si le hago Tajo Cruzado lo mataré? Por el tema del... Del Huge Power. Vamos a probar. A ver cuánto le quitamos. Tajo Cruzado. plasca plas. Y a ver cuánto le quita, vamos, vamos, vamos, ¡Ah! un PS, un PS hermanos, vale, bien, bien, bien, hidrobomba que no me debería quitar nada Ahí está, nos recuperamos con restos y demolición y terminamos con la cual, ¿qué pasa hoy con los un PS? Llevamos dos un PS, espero que contra el líder esto no pase, por favor, eh por favor, ahí lo llevas, <coughs> Fimo suba al 59, ni tan mal os recuerdo que Giovanni tiene eh, los Pokémon entre el 60 y el 64, creo que me dijisteis. Así que estamos por debajo de nivel, pero vamos, pero vamos. A ver... Madre, hay más súbditos, pero pero por favor, eh, un poquito de respiro, ¿no? Ya no debe quedarte nada de energía, ¿no? Bueno, <coughs> tengo unos Pokémon de locos, hermanos, de locos. Tengo toda la energía. ¡Cinco Pokémon! ¡Cinco Pokémon! Darmatina, a tomar por culo. Darmatina, nivel 55. Eh, era dragón. Me he intimidado. Dragón fuego, vale, vale. Dragón fuego. Calmémonos. Dragón fuego. Esto lo hemos preparado, hermanos. Esto lo hemos preparado. Vamos con Theodor. Que no me haga nada tipo dragón. Por favor, Theodor. Theodor, Furia dragón. Vale, Furia dragón te lo compro. Furia dragón te lo compro porque son 40 PS que no son nada. Vale. Ahora es cuando viene lo bueno. ¡Garra Dragón de Zeodor! ¡Soy más rápido! ¡Mata este Dharmatina de, de un solo golpe, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bruh. ¡No, un PS, tío! ¿Qué pasa con los UPS? ¡Furia Dragón! ¡Perfecto! Porque ahora otros 40 PS y este Garra Dragón termina. ¡No! ¡Hiperpoción! ¡Vale! Garra dragón. Oh, no se cura entero, ¿eh? ¿Lo mataré? ¿Lo mataré? ¡Lo mataré! ¡Lo, mataré? ¡Lo maté! ¡Ja <risas> ja! Este Dharmatina para su casa. Y, joder, ¿qué pasa hoy con los 1 PS? No lo entiendo Rapidsdale, vale, Rapidsdale Ese le conocemos bien, nuestro Brunito, hermanos Se viene Fimo y Surf No he usado a Jerai, podría usar a Jerai, Pero tengo a Fimo, que me da más confianza El Surf de Fimo puede pegar una buena toña a este Rapidsdale Además soy más rápido, me parece increíble ser más rápido con Fimo Pero bueno, ahí lo lleva Rapidsdale, hermano ¡Pum! De un solo golpe Vamos bien, vamos muy bien Muy pero que muy bien arc, vale Arcaroark Arcaroark Vamos con Bruno Arcaroark tiene terremoto Perdón, Arcaroark es, es fuego fuego siniestro Y con Bruno tenemos terremoto Así que creo que podemos reventar a Arcaroark Bastante bien, tiene intimidación No lo he pensado esto Voy a probar con terremoto, golpe, cuerpo, no me paralices hermano No me paralices Uy. hermano oh, ¡Qué suerte es esta! ¡Qué suerte es esta! Va el terremoto, pero como me he intimidado No creo que lo mate No creo que lo mate Vamos allá... Oh, un PS! ¿Qué pasa hoy con un PS, compañero? No lo entiendo Otro terremoto, golpe, cuerpo, no te paralices, Bruno ¡No te paralices, Bruno! ¡No! ¿Qué pasa hoy? Hoy no es mi día, hermanos Tiene mala pinta Ayuda, ayuda Profecía, vale, sí, profecíate Profecíate lo que quieras, compañero Terremoto y Arcaroar para su casa Vale, ¿qué más? ¿Qué más tienes? ¡Hidreza! ¡Oh! ¡Hidrezar, chicos! ¿Pero qué pero este, este súbdito de qué va, hermanos? Si este súbdito parece el líder de gimnasio, compañeros. Yo, yo no entiendo nada. Vale, Fimo debería matarlo de un... De un demolición, fíjate lo que te digo, ¿eh? Es muy eficaz. Lanza llamas. baja No me quemes. Mientras no me quemes, vamos bien. Mientras no me quemes, vamos bien. ¡Ahí está! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Y este Idrezar tiene que morir de un solo golpe. ¡Pa! ¡Sí! Sí, baby, perfecto. Somos buenísimos. Lo sabemos, lo sabemos. Match Lotion, vale. Match Lotion antes ha muerto de un surf, así que yo creo que lo mataré en el surf otra vez, ¿no? Vamos a comprobarlo. Surf. Ahí lo lleva. Debería matarlo, debería matarlo, debería matarlo. ¡Pum! Perfecto, compañeros. Lo tenemos, lo tenemos dominado. Esto está, esto está hecho, compañeros. Voy a curar yo creo que tenemos equipo todavía de sobra, ¿eh? Ala la, ala, Espérate, espérate. Que hay dos suditos más allá arriba. Pero, pero ¿esto qué es, tío? ¿Pero este gimnasio de qué va, compañeros? Increíble minuto 8 de vídeo. Venga, va. A ver qué tiene este. ¿Otros 5? ¿Por ¡Oh, my God! O más cargo. Vale, esto es fácil. Surf. Hasta luego. ¿Algo más? Vamos a ir un poco rápido porque si no no me va a dar tiempo. Y va a hacer un capítulo enorme. Mux. Maxarna. ¡Ojo! ¡Ojo, Maxarna, hermanos! Evolución final. Vamos con Light aquí. Light puede defenderse muy bien, es siniestro... siniestro fuego. Y creo que aquí contea muy bien a Maxarna. Aquí está. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Es Magmortar con Musharna. Me mola, me mola. Mordisquito, mordisquito, que no lo mata. Ojito, ¿eh? Retrocede. Yeah! Light is in the party, bitch. Light sabe lo que hace, hermanos. Light is in the house. Ahí está ese mordisco. Y para su casa, vale. ¿Qué más tiene? Idrezar, perfecto. Idrezar es Fimo. Está a nivel 55. Demolición, lanzallamas. ¡Me quema! ¡Lol! ¡Me ha quemado! ¡Qué huevos! ¡Me ha quemado ¡Bah! un PS! Yo estoy flipando. <risa> Yo estoy flipando, hermanos. Lo del un PS está siendo descomunal. Pero descomunal. Vamos con demolición otra vez. Lanzallamas, no me quitas nada. Ahí para tu casa. Y cuidado por la quemadura, eh. Noctel dure. Vale, este era volador. Vamos con Theodor. Un poquito de rayo. Y este Noctel Dure, yo creo que tiene que morir de un solo golpe, además. Un rayito de nuestro Theodore. Y creo que se va a su casa a dormir. ¡Vamos para allá! ¡Pum! Perfecto. Perfecto. Todos Pokémon conocidos, la mayoría, ¿eh? Darmatina. Uh. Darmatina me da miedo, ¿eh? Me da bastante miedo por el tema del. de que yo lo tengo toda la vida. Y me intimida. Uh, quita, quita, quita, quita, hermanos. Cambiamos. Darmatina. ¡Ah! Aquí querría Bruno, ¿eh? Vamos con Lautaro Vamos con Lautaro y ataque roca, ¿vale? Lautaro, sabéis que tiene levitación además, por si hace terremoto ¡Furia dragón! Vale, perfecto Perfecto ese furia dragón ¡Avalancha! Ahí lo llevas ¡Mátalo! No hay huevos, Lautaro, Lautaro ¡Lautaro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! En rojo ¡Furia dragón! Vale, vale, vale ¡Avalancha! Y hasta luego ¡Vámonos! ¡Vámonos, hermanos! ¡Vámonos! Vale, ¿quedan...? ¿Puedo esquivar a este? Vale, sí puedo esquivar. Vale, vale, vale, vale. Podemos llegar, chicos, contra Giovanni. Así que paso de luchar más. Suficiente por hoy. Se viene el combate definitivo contra Giovanni. Me voy a curar rapidísimamente. A ver, ¿con quién abrimos? Me habéis dicho que abriese con un tipo lucha. Y el único tipo lucha que tenemos es Fimo. Así que, en principio, esta apertura es buena. Giovanni, vamos para allá, compañero. Eca, parece que vienes a por más bronca. Si no me costó nada abrir un Troumbral y robar ese Pokémon... ¿Crees que me costará vencer a alguien como tú? ¿What? ¿Qué hablas? No tienes ni idea de dónde te has metido. Iré a por ti con todo lo que tengo. Ultra umbral. Pokémon nuevo, hermanos. Va a tener un Pokémon todopoderoso. ¡Dios! Ya no valía con Darmatina Vale, cuatro, cinco Pokémon. Cinco, por lo menos no son seis. Y Vale, teníais razón. Teníais toda la razón. Nivel 62. Voy a hacer Tajo Cruzado, por si acaso. Paranormal, no, no te creo, paranormal, qué hablas. Fimo, Fimo, Fimo, Fimo. Vale, vale, lo aguanta bien. Lo aguanta bien. Lo aguanta bien. ¡Cajo cruzado y tiene que matarlo de un solo golpe. Vamos allá, ¡pum! Oh my god, paranormal. Eso está hecho a mala idea, ¿eh? Eso está hecho a mala idea para el Pokémon tipo lucha, tío. Vale, 2000 puntos de experiencia. Blacitar, Blacitar. Vale, Blacitar, roca, eh fuego. ¿Podemos ir con Bruno y hacer terremoto? Sí, vamos con Bruno. Vamos con Bruno. Bruno es bueno. Bruno es bien. Y creo que un terremotoro de nuestro Bruno puede reventar. Ahí está, placitar. Uf. Qué bonito es. Qué bonito es, tío. Terremoto, va. Va. Avalancha. Por favor. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, retrocedas. No retrocedas. No, no, no, no, Terremoto. No retrocedas. Bruno. Bruno. Bruno, Bruno. no retrocedas. No retrocedas. ¡Vamos! ¡Vamos! Terremoto, tienes que golpear Mátalo, mátalo, tiene que matarlo Es por cuatro, es por cuatro, es por cuatro ¡Es por cuatro! <risas> ¡Pum! Madre mía ese flinch, madre mía ese flinch Me he cagado, me he cagado ¿Qué más tiene? Más lotion, vale, más lotion Más lotion. Eh. Jerai, aquí es Jerai, ¿vale? Aquí es Jerai, soy tipo fantasma, el tipo lucha no me afecta Y soy tipo agua, así que Todo cuadra. vamos Jerai Vamos, Jeray. le quedan tres, tío, le quedan tres, tenemos que ganar Surf, vamos allá Mátalo, mátalo, Gerai No hay huevos, vámonos Vámonos, vámonos No lo mata, vale, vale, vale, vale Terremoto, uh, menos mal que no soy Tipo veneno, como Como Tentacruel, vale, bien, bien, bien Lo aguantas, bien, lo aguantas con el pecho Hiperpoción, esto es buenísimo Esto es buenísimo, esta hiperpoción aquí Gastada, porque este Pokémon ya no nos da problemas Ahí se mete el Surf Y crítico, ¡Sí! ¡Ja, <risas> perfecto Ese crítico! ¡Grande, Gerai! ¡Grande! ¿Qué más tiene? Vamos, Darmatina, vale, Darmatina Darmatina, Theodor Darmatina Theodor, Theodor, Darmatina Tiene que matarlo No lo voy a matar de un golpe, pero de dos lo tengo que matar Nivel 61, chavales, ¡ah! ¡Qué intimida! Se me olvidaba Se me olvidaba esto, hermanos Drago a ver si lo paralizo Vale, carra dragón, Theodor, lo aguantas Theodor, Theodor, Theodor Teador, ¡Vamos! Lo aguanta bien. Eh, tienes que matar. Tienes que quemarlo. Tienes que paralizarlo, perdón. Paralízalo. Por favor. Por favor. Por favor. Vamos, vamos, vamos. Dime que sí, no. No. Garra dragón. Garra dragón. Vale, vamos a ver. Garra dragón. Vamos con Lautaro. Vamos con Lautaro. Lautaro antes ha aguantado bien. Tiene que aguantar ahora. Lautaro. Lautaro. Garra dragón. Aguántalo. Lautaro. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. ¡Vamos!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 a ver, eh, psíquico, psíquico fuego. Vale, psíquico fuego, vamos a ver. este No, eh, no contábamos con este, hermanos. Light. Light o Jerai tienen que ser aquí la clave, eh. Vamos con Light, que es siniestro. Va. Va, va, va. Madre mía, no lo veo claro, eh. Entuxi, nivel 64. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Precioso! ¿Brutal? ¿Es brutal? ¿O no es brutal? Me parece increíble. ¡Madre! ¡Qué pedazo de fusión! Eh, mordisco, va, va ¡Que retroceda! ¡Que retroceda! ¡Que retroceda! ¡Que retroceda! ¡Más de la mitad! ¿Retrocede? ¿Retrocede? ¡No! ¡Paz mental! ¡Uh! ¿Qué hablas, paz mental? ¡Paz mental! A ver, vamos a ver Si solo tiene ataques tipo psíquico y fuego No me hace nada, porque soy siniestro fuego Y tengo que absorber fuego, así que Mordisco, yo insisto Permíteme que insista Permíteme que insista ¡Retrocede! ¡Retrocede! ¡No, paz mental otra vez! ¡Oh my god! Si tiene algo diferente me puede reventar, eh. Hiperpoción, no te creo. Ah. Hiperpoción no te creo, chaval. No te creo. A ver, yo tengo hiperpociones también, ¿eh? Tenemos pociones, podemos gastar. Va a haber que atacar por el físico, eh. Va a haber que atacar por el físico. Voy a, voy a usar. Voy a usar poción, chicos. Max poción. ¿Quién es bueno aquí? Bruno. Bruno es físico, ¿eh? Terremoto. Terremoto de Bruno. Vamos allá. Vamos, Bruno. Bruno, te voy a curar, hermano Tienes que entrar ahora, ¿eh? Tienes que entrar, ¿qué tiene? Paz mental Madre mía, paz mental Lleva tres niveles de paz mental, hermano eh, Voy a insistir, voy a insistir con Mordisco Vamos a ver qué tiene ¿Qué tiene para golpear, chicos? A ver qué tiene Ahí está Fuego sagrado Vale, fuego sagrado Vale, chavales Puede que hayamos encontrado el counter total de este Entuxie, Mordisco Ahí está Pisotón uh, Eso es físico Eso es físico Eso es físico Vale, vale, vale, vale, vale Físico ¡Pisotores físico! ¡Pisotores físico retrocede! ¡Mordisquito! ¡Y este Tuxie! ¡Por su casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria aplastante! ¡Vamos! Tenemos un equipazo, chicos. Tenemos un equipazo de locos. De locos. De malditos locos. Ha sido un duro combate y has ganado. ¡Chicos! ¡Gigi! ¡Gigi en el chat! Me he gastado una super poción, una max poción que no era necesaria, pero sí era necesaria. Y lo sabéis, y lo sabéis. Con la medalla tierra todos los Pokémon te obedecerán, me sabe mal decirlo, pero tienes talento, chaval. Así que podrás acceder a la liga Pokémon. Ahora acércate y acepta esto, es un regalo. Me da la MT38, que es... Llamarada, wow, llamarada, chicos. Buenísima, buenísima. Compitruenos, compitruenas, buenísimo combate, hemos sobrevivido muy bien, eh. Bueno, me he gastado una Max Poción, pero muy bien. Igual lo extra leveleado, no lo sé. Yo creo que estaba bien el equipo. Estábamos muy por debajo del nivel del, del líder. Pero me daba miedo, es que me daba mucho miedo este gimnasio. Compañeros, se viene la parte más dura de lo que se viene el alto mando, se viene la liga Pokémon. Así que apoya de la serie como si no hubiera mañana porque se vienen capitulazos increíbles. Nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Chaos 2 Harlock. Chao, chao.